No, lo que pasa Oye, es lo que pasa que hay que, que decirlo. Es que mal, ¿no? Usted acusar a una gente sin elementos de prueba sí. y Nadie querer bloquearle acusando. su vida, eso eso, eso no se debe promover Mira, en los medios de comunicación. Te voy a referir no, no a algo que, le, que lo sometan y que consigan una condena y luego entonces le, le prohibimos es que entre en la ciudad. Es, que, es que no es así. Pero antes no. A, señores, señores ten, tenemos que tener cuidado con no la cosas así. que estamos creando. Mira, no es así. Mañana viene una gente y te acusa ti de algo y no te van a creer en ningún lado. Precisamente quiero advertir. Si tengo hecha, tendré sospechas. No, a mí no, me suspendieron en no, la Procuraduría siete meses y yo salí de ahí en y porque no tenía. La que estaba, que Vamos a escuchar ahora, a Francis. No Vamos a escuchar a Francis en sí, este no, momento. No, Adelante, no, Francis. Mira, yo voy a referirme precisamente a algo que tiene que ver con, con estas apreciaciones. Porque me, preocup, me preocupó que un periodista, López Reyes, eh, declarara ante el colegio médico parece en una conferencia que comunicadores pierden mientras ministerio público gana credibilidad en ese sentido porque cuando me adentro a leer cuál era su posición se refiere a que muchos comunicadores ciertamente se han deslindado más por el sensacionalismo comunicacional para ganar adectos y demás, y que han tomado el tema del Ministerio Público para denostar y en cambio se le ha revertido. Pero esa reversión, él la justifica en que basta con conocer que los proyectos de acusación por los cuales se está procesando a estas personas, han logrado que jueces dicten medidas de coerción provisionales y eso a mí me preocupa porque eso no concretiza que haya un hecho probado, claro. sino que está en una fase de investigación y que producto del sistema adversarial dominicano con esas entuertos que permite validar desde el inicio que usted posible o quizás ha participado o es el autor de un hecho punible, no lo podemos condenar y un comunicador no puede hacer alarde de las medidas de coerción que se presenten producto de una supuesta acusación, porque ahí sí tenemos problemas, cualquiera no hace un expediente y sé que lo que le ha preocupado en el estudio que realiza Yerjan, que nosotros cuidemos antes de emitir un juicio o de valorar a priori o en una etapa inicial que precisamente el Ministerio Público somete al juez natural, que es de la instrucción que va a, va a instruir en principio esa medida de coerción que se le ha aplicado a un ciudadano por el hecho, por el hecho que se le imputa y que finalmente logran que se le dicte, esa medida con prisión preventiva, a excepción de otros, que ha sido la de prisión domiciliaria, la de presentación periódica y demás. Pero eso es parte del de catálogo de medidas que en el juicio, al inicio, se pueden aplicar atendiendo a una a un proyecto de acusación, le llamo proyecto porque en principio se va organizando hasta validar todas y cada una de las pruebas que va a dar al traste con esa con ese proceso investigativo hacia un juicio definitivamente. Un aporte ahí, eh, que yo sé que Bernabé que está aquí, que me llamó un día y me dijo que la había visto, uh -huh. luego de que la recomendé. Yo les recomiendo a la gente para que puedan entender lo que nosotros estamos planteando aquí. Que vean la, la película La Verdad de Soraya. Desen esa joya. Dura como una hora 47 minutos. Tienen que darse esa joya para que puedan entender lo que es la justicia en manos de sectores interesados. Yo quiero destruir a Francis, yo tengo el poder, ¿verdad? Porque estoy, eh, soy un alto dirigente. Yo armo un expediente, lo acuso a él y provoco eso, que los medios de comunicación a él se le acuse sin, haber, sin existir un juicio previo. Y entonces le bloqueo su vida. Eso no lo debemos promover aquí, porque fue lo mismo que le hicieron a Jesucristo allá atrás. Entonces, ¿Y? precisamente. Me la verdad preocupó, es Soraya. La verdad que me preocupó lo que López Reyes, como periodista, advertía de sus pares o de sus iguales, que hoy estaban perdiendo muchos comunicadores y en cambio el Ministerio Público estaba ganando terreno. Ciertamente que la mayoría de los dominicanos sabemos y hemos visto de forma, de triste forma, el poder, el exhibicionismo de, de tener y de riqueza de muchos funcionarios de los que hoy están implicados en actos de corrupción, pero no, no me da aún la oportunidad de asegurar de que hayan cometido el hecho en sí mismo, solamente porque él dice que eso se justifica en razón de que jueces hoy a esas acusaciones preparatorias han logrado prisiones preventivas, como si fuera, condenas, como si fuera una condena, como si fueran sentencias pero por lo menos en el caso de ellos Francis ya hay una, ya hay una imputación Correcto. Entonces, por ejemplo en el caso de ellos hay una imputación y tú pudieras más o menos decir, bueno están involucrados sí. eh, eh, porque hay una imputación Correcto. pero en el caso de, de Vito Gómez Casado ni siquiera eso hay, ni siquiera sí. una imputación entonces, entonces ahí es que yo quiero entonces, caramba Ahora se, se, se retrae este caso de Víctor. Ciertamente que Víctor no, no, no, no, no, fue mencionado en unos vehículos que tenía asignados y que él pudo demostrar que estaban asignados de la aduana, incautados, que no pasaron la, la condición de reclamos, que lo correcto es que la aduana cada cierto tiempo ponga en venta pública subasta los vehículos que no han sido retirados de los puertos, y si tienen condiciones de ser, de ser utilizados, porque también el Estado se hace reo, el Estado se hace reo también por las faltas que comete, y sobre todo la de que usted incautar o tener retenido un vehículo por razones legales no haya podido o por razones económicas no haya podido cumplir su propietario. Pasa un tiempo que la ley le da que deben entonces no llevarlo a... Al deterioro, al deterioro total, porque se compromete el Estado a conservar la cosa como fue recibida y a mantenerla. Ahora, de ahí creo que sé que más bien es más bien tema político partidario la de la fanaticada que surge claro. para que rechacen la participación de Víctor Casanova. Obviamente que uno le resultó un poco... Eh, Extraño que Víctor apareciera como comentarista deportivo, sabiendo que es un comunicador, locutor de mucho tiempo, pero político, Tengo partidario. Tengo entendido, perdón, Francis, que el encargado, un jefe importante... de.. Es, es un hermano, hermano un medio de, hermano. hermano del, hermanos hermanos, hermanos salen como... Del. Sí, hermanos. Entonces, y lo ha traído al, al ruedo deportivo. Ya veremos. Voz comercial. Voz comercial. Que ya que hace, veremos. Lo que hace es que lee anuncios. Sí. Que ni siquiera comenta el deporte, sino que lee anuncios. Que lee anuncios. Entonces, como voz comercial, Víctor Gómez Casanova está en las Águilas Ibaeña y eso ya será otro tipo de análisis, pero sí, ciertamente, que no no se comprueba a ciencia cierta que genere ese tipo de memes para nosotros poder eh, dar una opinión referente. Lo que debemos evitar es, señores, caer en ese, en ese populismo penal, en ese, en ese entramado que lamentablemente hoy día los, los medios de comunicación están regulados, obviamente. Y nosotros tenemos una responsabilidad individual con el medio y con el pueblo, en que lo que emitimos somos responsables, exclusivos, de nuestras opiniones y nuestros pensamientos. Recuérdense que a mí me presentan, vamos a escuchar ahora el tema de Francia de, Francio, de sí, Carolina. Claro. A partir de ahí, Francis Rodríguez inicia un espacio en, dentro de nuestro programa en el cual yo emito un mensaje que es mi responsabilidad, producto de mi análisis, mi convicción y los cuales yo tengo que saber que no debe ser, eh, no debo de, de incumplir con mis compromisos legales que eso genera, porque genera responsabilidad civil Genera responsabilidad frente al que me escucha Y sobre todo a quien yo en un momento determinado señalo Porque también he hecho señalamiento a personas directamente Pero responsablemente yo la he dicho Entonces todo eso tiene que venir con un, re, un resultado de convivencia y sobre todo de convivencia pacífica en la comunicación en la República Dominicana. Los medios se han diversificado y yo digo hoy que sí el Estado debe regular la difusión del pensamiento, porque en lo que se está dando con las redes sociales, donde no hay, donde no hay responsabilidad de, del que tiene el celular y por vía de consecuencia manda lo que quiere publicar hasta dónde se tiene responsabilidad del emisor, hasta dónde, nadie la sabe, porque los medios, la, las redes sociales han diversificado todo y ahí hay inclusive gente que adrede, daña moral y honra. Pero de tú no el... has visto la foto que usa Marino Zapete cuando él se va a referir a personas que son contrarias a él. No. O sea, y, y, y fotografía, imágenes que, que laceran evidentemente lo que es la integridad, verdad la dignidad que... de la persona. utiliza bu, Busca fotos en, la, en el cual la persona quedó en una mala pose. Bueno, vi a la de Jean Con Jean la Alain. cara distorsionada. La de o sea, es, una, es, una, es algo asqueroso y, y el pueblo se lo permite, la sociedad se lo permite, el Estado se lo permite. Sí, por eso, eh, eso yo... Si digo de ese que el comunicador Estado, aceptamos eso, ¿qué podemos esperar de la gente? El Estado debe regular definitivamente Oye. y tiene los mecanismos y la ley para regular Estamos el regresando. uso de los medios de comunicación de las personas, Bien. porque no podemos seguir en, el, en este desorden comunicacional. Debemos construir nuevos pensamientos, pero constructivamente hacia un mejor ciudadano. Bien, gracias, gracias Franz.